del Día Internacional del Beso hoy 13 de abril y para ello lo tenemos con nosotros a nuestra querida Adri Castro a quien le damos la bienvenida mamá bueno, audióloga, sí. coach y además especialista en lenguaje no verbal. Y el beso forma parte de eso, ¿no, Adri? Seguro. Por, por supuesto. Esté hoy. Muchas gracias, nuevamente un gusto estar acá. Gracias, Adri. Eh, sí, hoy, como ya se dijo, eh, recordamos, celebramos de alguna manera el Día Internacional del Beso. Uh -huh. Ahora, antes de relacionarlo con el lenguaje no verbal, creo que es importante saber por qué y hacer un pequeño este, aporte contextual a esto. Sí. He sabido que es en, en reconocimiento al beso más largo de la historia. Ah, por eso. El beso este más día... largo de la historia que fue eh, hecho en el 2013 en un certamen por una, una pareja. Eh, a ver si arriesgamos. ¿Cuánto creen que pudo durar ese beso? Ay, no tengo idea. Tres horas. No me imagino. Un beso. De... Besos sí. Te acalambrás Vamos Sí, una hora Para ser no, exacto no. 58 minutis. horas 35 minutos Con 58 segundos Pero no dormís. Para ser exacto ¿Cómo Son como no. 4, 5 días 58 horas claro, 24, 24, 24, 3 días y pico claro. sí, 3, 3 días. Una ¿verdad? pareja tailandesa Que, bueno eh, Llevó a cabo este Este hecho eh, Extraño, ¿no? Y debemos reconocer Que si bien es sorprendente No es agradable, un beso ni siquiera largo por Ay, sí no, mismo, no, desde lo que es el lenguaje no verbal y demás, se dice que el beso ideal debe durar entre 12 y 20 segundos ¿Ah? Ah, mira, o sea, más, breve. Sí, o sea, más breve, más breve, práctico. a tener en cuenta ¿Y bueno, por qué, por qué el, el beso ideal Adri? ¿En qué, qué va lo ideal o no ideal? Ideal en el sentido de que un beso tan prolongado comienza este, a ser a veces desagradable, porque claro. ahí no no estamos preparados para un contacto tan eh, sí, sí. extenso, Deja, ni siquiera nuestro, sí. nuestro ánimo. Se sale del objetivo. Exactamente. <risa> Se va de Exactamente. Eh, vale reconocer que tenemos como desde lo no verbal también un antecedente en los animales, Ajá. vamos a pensar en algunas... Este, Monos, por ejemplo, sí. que antiguamente, ya, ya esto data de muchos años, eh, masticaba, la mamá lo usaba el beso como vía de, de alimentación. Mm. Masticando la comida, pasándosela a su niño, uh -huh. a, su, a su animalito, eh, porque ellos no lo podían hacer por falta de piezas dentales. Claro. Y si vamos a hacer referencia histórica al beso con connotaciones sexuales más antiguos, mm. tendríamos que irnos a la India ah. y pensar en el año 1500 a.C. Uh, ah, bueno, en esa época ya las personas unían sus labios en actitud uh -huh. de representación de amor o de poder manifestar ah, sus ah, sentimientos. Es histórico el beso. O sea es que el beso es histórico. Milenario. Tiene un precedente. <risa> Sin duda, no podemos hablar así de un beso... Este, ...universal, porque hay lugares donde el beso es mal visto, uh -huh. algunas tribus primitivas porque pensaban que podía escapar el alma por el, por la boca, entonces ah, evitaban el beso. Uh -huh. Como también que no siempre los besos en la boca son socialmente aceptados, claro. culturalmente sabemos que los esquimales, como en la Polinesia, el beso está representado desde lo no verbal con eh, frotando las narices verdad que exactamente tiene oh, la misma es. simbología. Me parece que el beso. Ahora bien, acercándonos un poco a lo que es lo no verbal del beso. beso, que de hecho es, es uno de los referentes no verbales más poderosos, ¿no? Sí, claro. Ahora eh, el beso en la mejilla, el beso en la mejilla del, del, del lenguaje no verbal es aceptado y reconocido uh -huh. eh, como signo de eh, amistad, de reconocimiento, de felicitación, pero tiene más una connotación amistosa que eh, erótica ¿sí? Sí, o, claro. o sexual. Uh -huh. Y debemos reconocer que tampoco en todas partes del mundo, porque mm, está más extendido y reconocido en lo que es Europa. Latinoamérica y no así, por ejemplo, en Norteamérica. Mm. Norteamérica solamente besan en la mejilla cuando hay un lazo sanguíneo fuerte, oh, ya sea mm, hijos, tíos, sobrinos. Bien. Sin embargo, en Argentina y Uruguay, por ejemplo, esto es muy reconocido, es común, es, y cada vez más saludarnos con un beso en la mejilla, uh -huh. entre compañeros de trabajo, eh, amigos. Sí, y... Incluso gente que no conoces, Adri, viste que vos llegás a una reunión social y dices, bueno, doy aunque no beso. tengo ni idea de quién sos, voy y, y te doy Claro, beso porque la, la mano está visto ahora como algo protocolar, así muy, muy formal Toma y distante. protocolar. Sí, sí. Exactamente. Por supuesto que vamos a sacar... Del contexto de pandemia, que como sí, decía claro. Clarita, al iniciarnos alejó de, de esta posibilidad tan hermosa. ¿Y nos, costó? ¿no? nos costó mucho eso de poner el codo, uh -huh. la mano, fue reemplazando desde lo no verbal este, el contenido que tenemos eh, para manifestar eh, del beso, pero nos costó. Ahora uh -huh. estamos volviendo y hay que disfrutarlo, sobre todo en este día, no hacer referencia a esto. Uh -huh. Ahora, ¿qué pasa? Con eh, las cabezas, por ejemplo, siempre analizando desde lo no verbal, al dar un beso. Nos Vamos a fijar, que tienen posibilidades en las novelas, películas y demás, que hay una inclinación de la cabeza hacia sí. la derecha para darlo cuando se trata de pareja del amor con connotación ah. Este, ah, eh, del beso, perdón, con connotación El beso posta, el beso el de beso Real. el beso, el beso de novela, sí. el beso de pantalla, de fin de, de la y, película, es que, que cuando para el otro lado que medio que no te gusta. Sin embargo, no, está más relacionado con el beso amoroso familiar. El beso que se le puede dar a un hijo, a una abuela, a una tía, tiene que ver más con lo familiar que con lo Martín, erótico o sexual. Ah, Exactamente. Eh, dentro de esto podemos hacer un análisis muy puntual, que es como, por ejemplo, el tener los ojos cerrados, ¿o no? Claro. Vamos a observar que los ojos generalmente se cierran en, en un, ante un beso, pero más allá de la connotación eh, personal, emocional, tiene que ver con lo científico. Mm. ¿Por qué? Porque no estamos preparados desde lo cerebral, neurológico, como para atender a tantos estímulos. El cerebro <ríe> prevalece la, el contacto de los labios, el beso en sí mismo, para poder disfrutarlo y deja de lado otros estímulos que pueden venir de los distintos sentidos. Si sí, así es que es casi casi diríamos algo involuntario. Aparte es incómodo uh -huh. tener una persona tan cerquita a tuyo. Sin duda, el... no, sí, es, es como violenta es como la, como la mirada. Sí, sí, sí. Recordemos y lo hemos dicho acá, que es una proyección de nuestro cuerpo la mirada. Entonces, uh -huh. la mirada muy cercana, este. Invalida toda otra sensación Placentera ¿sí? claro. Así es que eso es para tenerlo en cuenta ¿Qué pasa con nuestras manos en el beso? Y aquí hay que... Peligroso, peligroso ¿Qué pasa con las manos? <risas> Cuando las manos <risas> Literalmente rodean la cintura mm. ¿Sí? O sea, uno u otro lado Rodean la cintura Estamos diciendo desde lo no verbal Te invito a mi camino Te invito a mi vida Ajá más yeah. romántico, chicos, tenganlo en cuenta. Te invito a mi camino. Entonces, es una señal no verbal muy fuerte. Distinta, por ejemplo, que si dejamos los brazos, aparte muy desagradable, colgando o inactivos. Sí, ¿no? sí. Ay, no, que es esto, Es raro, es Esto claro. habla de desagrado, de, de distancia, ¿sí? uh -huh. Cuando las manos, y ahí estamos viendo imágenes, rodean el cuello, uh -huh. ¿sí? Eh, es disfruto de tus besos ah. Amo tus besos uh -huh. Cuando las manos tocan los hombros La espalda Tiene una connotación similar Al de la cintura Es me siento muy feliz Dentro de tu espacio uh -huh. Dentro de tu vida Me gusta ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tocamos las manos En un beso? Esto habla ya de una necesidad De algo más íntimo mm. Este beso me está llevando A un espacio de mayor intimidad entonces ahí es cuando las manos este, ahí pudran, tienen claro. más, más protagonismo <risa> ahí está. en el beso Ahora podríamos ir en, en detalle Pero sin, sin el ánimo de hacer un análisis tan puntual Hay algo que nos manifiesta que un beso es bien recibido o no por supuesto y vamos a hacer eh, mención a aquel beso tan comentado que fue el de Menem y Boloco en el, ah, el claro. casamiento mm. ¿sí? que manifestaba más una condición de exigencia social del momento oh, que no. de, de algo sentido, porque ¿qué, ¿qué veías en esa imagen? Le, hay le, le, hay una, de hecho las manos no estaban presentes mm. y hay un retirar la cara rápidamente Ay. esquivando de alguna manera la posibilidad de que los labios se acerquen. Mm. Hay un todo que nos habla, porque el beso en sí mismo no lo podemos sacar de un contexto, ni lo podemos este, sacar de los dos agentes que están involucrados. Entonces hay, hay un todo que nos manifiesta que... Un un beso es bien recibido, que un beso va a llevar a mirá una este relación beso. más Ay, íntima mirá la, claro. Ojos abiertos. Ahí está. Sí, sí. Es como, Ojos abiertos. No, y la boca tenso, como apretada. Este, como mucho claro, no porque en general hay una relajación de los labios cuando se acercan al beso. Que claro. no fue el caso. Que no fue el caso. <risa> no fue el caso. Sí, se ve <risa> un muy beso tenso, incómodo. Como forzado. Muy incómodo, claro. muy incómodo. Y un beso para mí, Adri, tiene como el poder de, como de decir, che, ¿es por acá o no? Por supuesto. Sí. Que Por ahí sí. te venís hablando con un chico y te... llega supuesto. un momento de eso y decís, ¡ay! No no, por hasta ahí. acá llegué. Viste que, que hasta como acá que puede llegué. marcar un atentado. Es una que importante que no sepa besar es la importante. otra persona. Tiene Marca que haber mucho eso. Pero es muy sí. importante. Sí. No es que hay... sepa besar, porque capaz de... es la química, creo. que, es, que Claro, es como... porque, pero viste que, pero no es, pero que, algo que incómodo es muy ahí. importante, Clarita, porque en el beso más íntimo hay una, un intercambio de saliva y de hormonas. Claro, sí. ¿no es cierto? Que por supuesto. Sí, es fuerte decirlo, pero sí. Es que sí, sí. Pero a veces el poder sostener unos segundos en el tiempo. Este intercambio hormonal nos permite saber si hay, está presente esta química que decís. Claro, claro. fundamental. Porque el rechazo si no es inmediato y bien dijo Clarita es hasta acá llegué. ¿Sí? Hay algo más que quería comentar Que es el beso con ruido Este tiene que mm, ver más horror. con Ay, <risa> No hay nada más desagradable que escuchar a alguien besándose Pero es que tiene que ver más con él Más mm. que con lo erótico, con lo romántico Con el beso de las abuelas ah. ¿sí? sí, De las como mamás más fraternal. Es más fraternal Y el beso en la frente también si el que te gusta, te da un beso en la frente Como te mandó ah, a la frente. Es terrible Sin ¿eh? duda Casi yo, Sin, el... sin amigos es amigo, pero generalmente el amor de una abuela, de una de una de los papás, de las madres, es como que permiten este beso en la frente y al ser deseado tan manifiesto al transmitir tanto cariño, ese ruido está presente y no es el que está presente, por ejemplo, en el beso de una pareja, en la intimidad. mira eh, lanzamos la consigna, Adri, vos ya estabas acá, nos estabas escuchando porque queríamos ver si ustedes se animaban a contarnos esa anécdota de primer beso que puede haber estado recopado. O oh, bueno, como primera experiencia, ahí como eh, medio difícil, mira no. nos escribe eh, ja, eh, Javier o Laura, Javier, es, dice, con respecto a mi primer beso, me lo di con mi primer amor del secundario, oh. fue muy lindo, lindo ya desde que, comi de comienzos de octavo, claro que es el primer año del secundario, siempre nos miramos y jamás nos habíamos hablado, hasta que coincidimos en un cumpleaños de 15 y nos hablamos esa misma noche y nos besamos, siempre me acuerdo, porque fue muy lindo. ¡Qué romántico! Oh, qué, ¡Qué bonito, bonito. Ay, 15. qué bonito! ¿Eh? ¿Qué ¿Qué el primer beso siempre tiene una connotación particular, porque sí. no hay experiencia. Marca. Porque hay que seguro, seguro. Y vale contarlo, me parece muy bien. Me encanta. Bueno, qué bueno gracias Adri, nos Pero encantó. Un, gusto, un placer y atentos al beso porque tiene fuerte, una fuerte connotación. este, Emocional, afectiva. Sí, no parece. verbal y, y poder. Besense. Sí. A hoy. En Mucho chappen, los... queremos chappen. Gracias, gracias Adri, nos encanta tenerte. Gracias. gracias